Chau amichis de más pero el giorno de hoy un bellísimo allenamento, pero el giorno de hoy he portado esta pala médica, con esta pala médica se pueden hacer ejercicios para rehabilitar, para eh, para guadagnar fuerza, para guadagnar un poquito de, de estabilidad, se pueden hacer tantísimos ejercicios, pero el giorno de hoy eh, el portato, seis ejercicios para reforzar nuestro cuerpo. eso que se viene dopo la vacanza, que medio de, de tornar piano, piano, piano, piano. De, de menos en più. Pues esta pala pesa 8 kg. Tú prende la pala que tú voy. Después de ser 10 kg, 4 kg, 6 kg. todo depende de tu capacidad física. Para el día de hoy, ya hemos bisogno que un tapetino y que no manque la hidratación. Si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. Da pablo voy a hacer seis ejercicios seis ejercicios eh, voy a meter siempre mi timer que me piace. Vamos, vamos voy a impostar el timer por 40 segundos de o de esfuerzo de, de de con 20 segundos de recupero yo lo voy a lo voy a repetir tres veces tú lo puedes hacer tú puedes hacer los seis ejercicios puedes hacer una pausa de un minuto después lo repite nuevamente eh, después haz la otra pausa pero yo oye oh, oye lo voy a fare pa pa pa pa bomba tutos de seguito de seguito de seguito facho los seis automáticamente viene la pausa de 20 y continúa nuevamente todo depende la tu condiciones física vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento en nuestro cuerpo vamos a enviarle una información a nuestro cuerpo que que vamos a hacer una actividad física cosino no nos fachamos mal priva de estornar de, de, de, de el dopo de la vacanza hay que tardar progresivamente le recuerdo el el movimiento, más va en vacanza aunque en vacanza, yo aunque he hecho vacanza una semana en espialla se puede ver el color, ¿no? <ríe> y aunque en espialla he hecho un poquito de corsa un poco de stretching eh, y va bien, así me mantengo así me mantengo en forma, la gente dice Pablo, todo es natura? ni no es tú todo es trabajo, sacrificio eh, voluntad, pasiones y dediciones, todo, todo, todo, ok, perfecto Giro, giro, giro, giro, giro, círculo, círculo, círculo, círculo. Ta, ta, ta. Piego, piego, salgo. Ta, piego, salgo. Nuevamente, piego, salgo. Ok, perfecto, perfecto. Yo creo que, que, así pues va bien, así pues va bien. Un poquito. Vamos a iniciar con, voy a meter mi timer e iniciamos nuestro ejercicio para reforzar nuestro cuerpo, nuestra musculatura, gamba, brazo, abdomen, todo el cuerpo. Ok. Ok, mire, mire, gracias a todas las personas que se han inscrito a este canal. Y a los que se van a inscribir en el futuro. Ok, prepárate. con mi timer A la boche de 3 y tú, dopa, espéta las señales. 3, 2, 1, vía, espéta las señales. Nuestro primo ejercicio. Prendo la pala, prendo la pala, tiro indietro. Ok, esto, esto, esquina dirita, esquina dirita, ta, ta, solamente fácil, ¿no? fácil espalda dirita, vale, ta, ta, ta, ta, tiro, tiro, tiro, tiro, ok, ok, ok, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, kilo, kilo. ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Gamba, gambe, gambe, gambe, gambe. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Oiga, esta pala ya está tirando un poco de área. <risa> ok, perfecto. Nuestro próximo ejercicio vamos a hacer un poquito de flexiones, flexiones, flexiones. Lacio la pala acá. Lacio la pala acá de frente. Un po de flexiones. <risa> Unas flexiones, una estreta y otra... Larga, larga una una una una tra abro abro abro abro tra corta corta corta da Dai, da tra salgo abro abro abro tra corta corta corta corta corta o estreta estreta sí si, su su su su abro abro abro abro, abro ah, perfecto perfecto se va ah, Ok, está. Yo cuesto, lo repito tres volte. Tú acá se lo fai 2, tres, cuatro. Dependiendo de tus condiciones físicas. Ok. Uh. Madre de Dios. Madre de Dios. Adesso. Vamos a hacer un poco de, de squat. squats. Sumo, sumo, sumo. En español. Sentadilla. <ríe> Sentadilla. Sentadilla. un poco de caldo pa un po de caldo. Pa un po de caldo. Pa caldo. De caldo. Okay. Abro grande, va. Grande, grande. esquina a 1 2 3. Fermo, fermo, fermo, fermoli. 1 2 3. Fermo, fermo, fermo, fermo. 1 2 3. Fermo, fermo, fermo, fermo. Dai. Uno, due, tre. fermo, fermo, fermo, fermo. Si, va. Dale. 1 2 3, fermo, fermo, fermo, se si va. 1, 2, 3, fermo, fermo, fermo. Se si va. 1, 2, 3. Perfecto, perfecto. Nuestro próximo ejercicio, vamos a reforzar un poquito el bichípite y fachamos un poquito de espalda, de espalda, de espalda, de espalda. En español, hombros hombros shoulder contraigo mi abdomen piego sí, sí. ginocchio, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, due Sí, uno due 1 2 due. Due, due uno due. Ah, sí, 2 1, 2, ok, el tercero va, 1, 2, 3, nuevamente va, 1, 2, ah, si sí va, 1, 2, 3, ok, perfecto, perfecto, perfecto, pero lo vamos a hacer, vamos a hacer un poquito de abdomen, Addomen, abdomen, abdomen, Abdomen, guri. Abdomen con la pala. Primo que se me dañe el teléfono. Con el caldo. Ok. Salgo. Salgo. Ah. Dietro. Ah. Salgo. Sí. Ah. Lentamente. Lentamente. Lentamente. Ah. Salgo. Ah. Sí. Guardo un punto fijo. Cosí me facho. No me facho mal al colo. Miente dolor al colo. Debes sentir el abdomen. Ah. Su, su, su, su, su. Ok. Ok. Si sí va, si sí va. Ah. Ah. Fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza. Tú riesces. Mario. Claudio. Ah. <ríe> Andrea. Andrea. Federico. María. Rafaela. Tute. Cristina. <ríe> Adentro vamos a parar un poquito de, de, de, de bar piece <ríe> bar piece, sale ropa bar piece bar piece bar piece ok, okay yendo, yendo, yendo, da 4 mountain climbers 1, 2, 3, 4 abro grande, salgo ok nuevamente, ta, va, ta, 4 1, 2, 3, 4, abro, esquina directa, salgo, esquina directa, 3, 4, 1, 2, 3, 4, salgo, desciendo, desciendo, nuevamente, 1, 2, 3, 4, vamos finito nuestro, hagamos nuestro primo, nuestra prima serie. iniciamos, iniciamos nuevamente. Tú puedes hacer una pausa de un minuto para el, el, el para fermar el vídeo. Yo continúo continuo. Yo continuo. desciendo, viniendo. Prendo la pala. Ta. Buto, buto, buto, buto, buto. Ta, ta, ta, ta, buto, buto, buto. buto. Sí, sí, sí, sí, sí. Ta ta ta ta. Ta. Ta ta ta. Ta. Ta. Quiña Ta. Ta. ta. O toch Tú prende una de 20 kilos <ríe> o kg. Tú todo depende de la tu condición física. A mí el sol me espaca. Ta ta ta ta. Ta. Como estoy tornando la vacanza, prende un peso ligero. Ni tropo ligero, ni tropo pesante. ecolo ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Sí. Ok, perfecto. Piegamente, piegamente. Uno estreto, uno de lato. Uno estrecho, un otro de lato. Tutto este esfuerzo vendrá pagado. Te lo digo yo. Te lo digo yo. Okay, okay. Sí va, si sí va, si sí va. Sí va, estrecho, va, estrecho, lentamente. siempre directo. Uno, salgo, abro. Auro. Tra. estreto, È Auro. Auro. Ok. Chiudo. Chiudo, chiudo, chiudo. Forza! Yo me canso, yo me estanco, come cánsate. Dai, fa! Ah! Kilson. Kilson, Forza! Ah! Auro. auro. Perfecto, ah. sigue squat, squats, squats o, o sentadilla, sentadilla, sentadilla, abro grande, ahora vamos, squat, zumo, zumo, abro grande, guarda, va, uno, dos, tres, fermo, dai, uno, dos, tres. Ah, ja, ja, ja. nuevamente, dai 1 2 3 sí sí sí sí sí sí 1 2 3 ecolo, ecolo, ecolo, ecolo, si va 1 2 3 sí sí sí sí sí sí sí sí 1 2 3 me fermo, me fermo, si sí, va 1 2 3 madre de dios ya la gama me fue así debo de vivo vengo de la vacanza progresivamente progresivamente lo importante no fermarse no fermarse más labora siempre a la tu capacidad física bichipiti bichipiti se va guardate 1 2 3 vamos a parar 3 1, 2, 3, se va. 1, 2, 3. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, se va. 1, 2, 3, se va, se va. 1, 2, 3, 1, ok, hoy continua. Addomen, abdomen, Addomen, Addomen. Addomen, abdomen, abdomen baby, abdomen, abdomen, abdomen, abdomen de chocolate, abdomen de mazorca de tartaruga. Abrazo la pala, abrazo la pala, salgo, va, puesto. Sí algo. Sí. Más. ¡Fuerza! Okay. Perfecto, perfecto, ay. Se la fai. Se la fa. Se la falle. Claudio, Claudio Mario, Daniele. Sí, Federico. Sí, Andrea. Vamos, vamos, vamos, Pablo. Sí, guarda un punto fijo. Guarda un punto fijo, pues si sí, el colo está perfecto. No que Pablo me fue mal el colo. Come más. Estamos laborando el abdomen, no el colo. Sí. Ay, ay, ay. Ay ay ay. Ok, sei un gladiador. Sei forte, me piace, me piace. Ok, perfecto. Vale, continua. El Batby, dai. Dai, dai, dai, dai, Vamos, vamos, forza. Se la fai, se la fai, se la fai. Yendo, yendo, yendo, ta, 4 4 4 1 2 3 4 abro salgo ok yendo, ta, dietro dietro dietro dai, 1 2 3 4 abro salgo salgo nuevamente más dinámico, más dinámico, más dinámico 1 2 3 4 ta, salgo nuevamente dinámico, dinámico 1, 2, 3, 4, ta. Ok, ok, ok. Resiste, resiste, resiste. 1, 2, 3. Vamos, vamos. Último esfuerzo. Último esfuerzo. Prende la vitamina. Prende la vitamina. La hidratación. Agua. Ah. Uh. Pa calde, pa calde. prendo la pala prendo la pala tiro si sí, si sí, si sí. nuevamente si si si si si Sí, sí, ¡Ah! si si si si si si te si si si uno, si uno. si si si si si si si La Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, sí, sí, sí, sí, prendo, prendo, dale, espalda dale, espalda derecha, guarda, dale, derecha, está, dale, dale, dale, dale, dale, Dammi forza! Non posso mollare! È l'ultimo che mi manca. Ah. Se si va, se si va, se si va. Si va. No. Faccio due, due, uno, due. Apro. Faccio due, due, due, uno, due. Nuovamente due, due, due, due. Uno, due. Apro, apro, apro. Faccio due, due, due, uno, uno, uno. Dué. Vamos, vamos, vamos. Se va, se va. Se va, Dué. Ah. Vamos. Dube. Uh. Sí, se siente. Se siente. Se siente. Escuote. después sumo. Dai. Dai. Aductor, ah, Tú no mola mal, Tú no mola mal, si, ¿Sí? soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, tu lo no fai desde casa, prepara, va ah, grande, va, pacho 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, fermo, va, 3, 1, 2, 3, fermo, 1, 2, 3, se va, 1, 2, 3, 3, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, 1, 2, 3, fermo, fermo, dai, 1, 2, 3, nuevamente va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, se sí, va, 1, uh. vamos, vamos, andiamo, Braccio, braccio, braccio, braccio, braccio, braccio. Braccio, guardate. Uno, due, tre, uno, due, tre. Se va. Uno, due, tre, uno, due, tre, uno. 2, 3, se va 1, 2, 3, su su su 1, 2, 3 ligeramente pegando el ginoquio 1, 2, 3, su su su 1, 2, 3 ok, se va vamos a hacer una modifica vamos a hacer Russian Twist en twist, en twist, siempre de abdomen, de abdomen, de abdomen, dai, dai, dai, pala, uno, due, uno, due, Ta. Ta. toca, toca, toca, Se. toca, toca, toca, toca, toca, toca,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 Dai, dai, dai. Ya hemos finito. Andamos por la medalla al menos. Medalla de bronzo, dai. Barpis. Ok. okay. okay. Enciendo, enciendo. Cuatro, cuatro, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Abro. Salgo. Enciendo. Pa. Se va. Si va. 1, 2, 3, 4, ta, salgo, se, yendo, yendo, se va, ta, 1, 2, 3, 4, ta, avanti, se, uh. nuevamente, yendo, se va, 1, 2, 3, 4, ta, salgo, la lo hayamos falta, se la hayamos falta, no te dimenticare de fare estreche, si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, de Core Pablo